I'm gonna go Ay ay ay. te quiero. Te quiero. Te quiero. Te Aló, ¡Addio! ¡Addio! ¡Addio! aló, aló, ¡Addio! ¡Adio! aló, ¡Adio! ¡Adio! ¡Adio! ¡Adio! ¡Adio! ¡Adio! You have my mind